¿Qué significa mi pelo para mí? Bueno, realmente mi pelo es súper crespo y creo que mi pelo significa fuerza y la misma rebeldía que tiene mi cabello.